¡Buenos días niños! ¿Cómo estamos? Ya se acercan las vacaciones y con ellas el poder pasar más tiempo con Jesús. Los invitamos a la Prepasco Infantil. Vienen días muy bonitos en donde Jesús nos enseñará más y más cosas. ¿Están listos para escuchar la historia de hoy? No los oigo. ¿Están listos? Muy bien. Un día estaban unos alumnos en el patio en su hora de recreo cuando de pronto ¿Viste, Jimena? Alejandra no dejaba de copiar en los exámenes. Siempre es tan tramposa y mentirosa, es bien deshonesta. Hasta con el cambio en la cafetería. Pobre de ella, si no se da cuenta a tiempo de lo que hace, se va a quedar sin amigos. Mientras... Mientras Olga decía eso, sus demás compañeros la observaban. Olga, qué raro te ven los demás niños del salón. ¿Les hiciste algo o te pusiste la ropa al revés? No, para nada. ¿Cómo crees? No les he hecho nada malo. Y me vestí muy guapa el día de hoy. Jorge se acerca con Jimena y Olga. Oye Jimena, ¿cómo te puedes juntar con Olga? Ella todo el tiempo critica, nunca está contenta, con todo se enoja. Una vez vi cómo empujaba a Alejandra en la fila. Y todos estamos de acuerdo que debemos hacerle la ley de hielo. ¿Cómo ves? ¿Le entras? A ver si así se le quita de ser tan feita. Olga, Jorge y Jimena estaban discutiendo mientras el maestro los observaba y luego se dirigió con ellos. Pues mire, maestro, ya estamos cansados de Olga. De todo habla mal, a todos critica, como si ella hubiese hecho algo malo. Y digo, no nos equivocamos todos, pero estamos decididos a hacerle la ley de hielo. Ya, ya no le vamos a hablar para que aprenda. No maestro, lo que pasa es que yo solo les dije que Alejandra siempre actúa mal Como hoy por ejemplo que copió en su examen A ver, a ver. si sí me di cuenta de lo que sucedió durante el examen sí en todo estoy aunque no lo parezca Y ya con ella yo lo hablaré Aquí lo importante Olga es que no está bien que señales a tus demás compañeros Y veas lo malo que hacen todos Pero todos nos equivocamos, no somos perfectos te das cuenta que mientras tú ves lo que hace Ale, los demás compañeros están viéndote. ¿Qué vas a decir mal de ella? Y Jorge, no está nada bien eso de la ley del hielo. Para eso estamos nosotros, los maestros. Su autoridad aquí en la escuela para que se acerquen y podamos resolver situaciones como esta. Anda Olga, ya no estés triste. Mejor ve y busca a Ale, platica con ella. Serán buenas amigas. Gracias maestro por darme esta oportunidad. Vente Jimena, acompáñame a buscarla. Amiguitos, Jesús también nos pide lo mismo el día de hoy, que no busquemos, no contenemos y no pequemos. Él nos ofrece su perdón y misericordia por el amor infinito que nos tiene. Solo necesitamos que volvamos de nuestros ojos, nuestro corazón hacia Dios nuestro señor. Así que Él solo nos dice a partir de ahora no pequemos. Hasta la próxima amiguitos, bye bye.